Retornamos con las informaciones, lo habíamos anunciado. Vamos a mostrarle parte del operativo que se está desarrollando en Roborex, sobre todo en las zonas afectadas por el incendio. Y es que el presidente Evo Morales hablaba de esta organización y la entrega de ayuda humanitaria y disposición de helicópteros, y el caso así lo amerita. Además de eso, mochilas fumigadoras, barbijo, es un pedido permanente de las autoridades allá. allá. Solamente tenemos mil, vamos a seguir adquiriendo... Máscaras antigas 21 unidades, mascarilla de respiración 58, botas contra incendio 35. Está rumbo hacia uh, la zona de incendio 6 cisternas con capacidad de 10000 mil litros. Asimismo, más de 600 personas entre policías y militares se trasladaron a Robobre con el fin de sofocar el incendio que ya se encuentra controlado el 70%. Y una comisión de fiscales y la ABT investigan a los responsables de los incendios. Evidentemente hace dos semanas la ABT ha sacado la resolución de paralización de todas las quemas. Cualquier quema que se encuentre en estos momentos, cualquier persona que se encuentre eh, quemando, va a ser detenida. ¿no? Todas las quemas son ilegales, estamos en un estado de emergencia y eh, no descartamos tener aprendidos. ¿Es por todo motivo que se están trasladando también fiscalía, ya que ustedes han identificado en dónde se hubiera iniciado primeramente estos incendios? Es así, nosotros, producto del monitoreo que se ha realizado a los focos de calor donde se hubiese iniciado, eh, nos estamos desplazando a las áreas para evidenciar si hubiesen sido estos incendios provocados o eh, incendios fortuitos. ¿no? Eh, en ese sentido es que estamos yendo con la Fiscalía, con las Fuerzas Armadas, a, para ejercer la fuerza coercitiva. ¿no? Por otro lado, el, el Ministerio de Defensa ha dispuesto eh, el apoyo eh, para la mitigación de, de, de los incendios. Por su parte, la Asociación de Municipios de Santa Cruz pide a las autoridades trasladar veterinarios para socorrer a los animales que están siendo afectados en 13 municipios por los incendios y la Confederación de Ganaderos de Bolivia indican que los ganados están perdiendo su peso ideal. Tenemos en la provincia, en toda la, en toda la parte chiquitania de la Chiquitania, ya muchos focos de calor, entonces muchos focos de incendio, perdón. Ya, que se están trabajando, ya, entiendo que ya también el Estado está con la defensa civil ya, y ayudándonos, eso es importante que todos nosotros los cruceños ya, hagamos fuerza conjunta para poder ayudar a nuestros a nuestros hermanos productores que están siendo afectados por esto. Instituciones públicas y privadas lanzan diferentes campañas humanitarias para recolectar ayuda de los ciudadanos e enviarlo a Roboré. Mire, lo que más se necesita es alimentos no perecederos, obviamente hay gente que ya ha perdido sus casas allá, hay gente que está desprotegida, puede ser ropa, frazadas y adicionalmente lo principal que necesitamos es agua, ¿no? agua para poder eh, contribuir a todos los estantes y habitantes del municipio de Roboré.